que no hay que dejarse llevar por eh, unos tweets al vapor y al, y, y al calor político. Eh, yo creo que es muy claro eh, y muy distintivo del presidente Donald Trump eh, el gobernar a base de tweets y que esos tweets en muchas ocasiones provocan una cantidad de problemas inexplicables. Creo que este es uno de esos casos que ha provocado una ola xenofóbica racista eh, contra eh, pues, el pueblo centroamericano, incluso contra el pueblo mexicano.